Saludos, soy Israel Vanguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo proyectar la pantalla de nuestro celular en, en el ordenador sin programas. Vamos a crear nuestro propio programa y sin pagar ningún tipo de costo de dinero, perdón. Eh, lo otro que, que tiene de positivo esto, esto es que no a la hora de ustedes grabar la pantalla del celular eh, no les va a generar Ninguna marca de agua. Entonces, lo otro también que, que deben tener en cuenta es que eh, no van a, a, a haber ningún retraso en la pantalla debido a que esto es simplemente para proyectar. Y ustedes, si por ejemplo, quieren jugar Call of Duty, eh, eh, otro, otro juego, pueden jugar desde el celular y proyectar en la pantalla. Porque si giramos el celular, nos va a, a tomar pantalla completa. Miren que es automático. Entonces, esta es la demostración. Miren que muevo acá el celular y automáticamente funciona. Entonces, eh, entonces vamos a hacerlo. Les voy a mostrar cómo lo hice. Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a hacerlo nuevamente. En la descripción de este video les dejo el link. El link para descargar el archivo sin anuncio. Lo estoy dejando sin anuncio para que no tenga ningún problema, ningún inconveniente. Entonces, en la contraseña de este archivo para descomprimirlo es eh, AMOR. Así como está escrito aquí, puse la palabra AMOR porque es muy fácil de recordar. Entonces vamos a dar clic derecho. Una vez lo descarguen, extraer aquí y escribimos en mayúscula AMOR. Y damos ENTER entonces una vez se extraiga este es que les voy a subir a la nube una vez se extraiga vamos a copiar este, esta carpeta vamos a cortarla mejor cortar y la vamos a pegar aquí en la raíz del disco, disco equipo disco local c vamos a pegarlo aquí una vez lo hagamos vamos a, a vamos a irnos al celular Voy a proyectar otra vez la pantalla, con el que ya lo había hecho. Voy a proyectarla. Y les voy a mostrar, porque debemos de activar depuración USB. Vamos a activar depuración USB y para hacer ello tenemos que habilitar la opción de desarrollador. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a configuración. Nos vamos a configuración. Luego que estemos aquí en configuración, nos vamos a buscar la opción que dice acerca del teléfono. Y luego vamos a, a, a buscar una opción que tiene por nombre, número de compilación. Número de compilación. Entonces vamos a dar varios clics allí. En mi caso no, no es procedente porque ya lo tengo activado. Entonces una vez lo hayamos activado, vamos a, a, a retroceder. Y en algunos teléfonos aparece aquí. Pero si no, les, no, lo encuentra aquí, vamos a dar, no lo encuentran aquí, vamos a dar clic en Sistema. Desplegamos aquí y miren que en mi caso lo tengo aquí, opción de desarrollado. Miren que aquí estoy dominando el teléfono con el mouse. Y buscan la opción de depuración USB. Y lo activan tal cual como yo, yo lo tengo aquí. Una vez hecho ello, nos vamos a salir. Y ahora sí vamos a hacer el proceso. Bueno, vamos a conectar el, el, el dispositivo al el teléfono. Y vamos a mantener la pantalla activa. Miren que ahí ya conectó. Lo hay conecté, lo conecté nuevamente. Y luego vamos a ir a símbolo del sistema. Abrimos símbolo del sistema. Y vamos a escribir lo siguiente. Esto va a quedar permanentemente. No lo van a tener que hacer todo el tiempo. Lo vamos a hacer. Son cuatro renglones, cuatro, cuatro renglones que vamos a, a escribir. Un comando sencillo y listo. No olviden de mantener la pantalla de teléfono activa para que mantenga la, la conexión al dispositivo, al ordenador. Si hacen todo lo que les estoy diciendo, lo, les va a quedar fácil y, y, y lo van a hacer esto, lo, les va a quedar de por vida. Ya no tienen que volverlo a repetir. Entonces vamos a escribir aquí, cd espacio escribimos dos puntitos damos enter otra vez escribimos sede espacio escribimos dos puntitos damos enter y aquí vamos a escribir lo siguiente simplemente hagan los pasos que les estoy mostrando que les estoy mostrando aquí aquí vamos a escribir sede nuevamente y luego el nombre de la carpeta que tiene por nombre amor Tal cual como lo, como está escrito el nombre. En este caso lo tengo en mayúscula. Voy a destruir amor en mayúscula. Y vamos a dar enter. Y una vez hecho ello, una vez hecho ello, que hayamos escrito el nombre, vamos a poner el siguiente comando. Vamos a poner AD. ADB. Espacio. Device. y damos enter y automáticamente miren que ya lo encontró bueno ya terminamos prácticamente ya encontró el el, el dispositivo el nombre de mi dispositivo el, el, el serial de mi dispositivo una vez que lo hayamos encontrado ya por último escribimos espacio s C miren escribimos R C p y y damos enter Miren que ahí lo encontramos a minimizar aquí. Miren que aquí ya está el dispositivo. Una vez hecho ello. Que ya hayamos conectado el dispositivo así. Vamos a hacer lo siguiente. Para que no tengamos que entrar. A la raíz del disco duro. A hacer cada vez que necesitamos abrirlo. Escribir el comando. Entonces vamos a cerrar aquí. Amor. Vamos a buscar. Este archivo que tienen aquí este, vamos a dar clic derecho. Y vamos a dar clic en editar. Y aquí vamos a escribir amor en mayúscula. El nombre de la carpeta pues, ¿no? Cerramos aquí, damos clic en guardar. Luego vamos a dar clic derecho, enviar a escritorio. Entonces, ya tenemos nuestro programa creado y cada vez que lo necesitemos Necesitamos proyectar la pantalla, simplemente damos doble clic allí Minimizamos esto y miren que ahí ya está la pantalla Si giramos el celular Nos va a tomar pantalla completa, miren Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan sí. entendido. Si no me entendieron, les creo un segundo tutorial para que comprendan. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.